de la vida, tenemos que cubrirnos. Eh, ha, habido, ha habido familia que se ha ido a dormir a la casa de la madre porque no podían entrar a su casa. Uh -huh. eh, otros vecinos que salieron a defender a su hijo que llegaba porque lo estaban agrediendo. Eh, en lo particular eh, es pelea constante, llamar constantemente a, a la policía. Que trabajan muy bien les falta, les falta personal pero los vecinos estamos organizados para llamarlos a ellos y ellos vienen pero somos un, un un sector bastante grande para cubrir y tienen poco personal ¿Cuántos años hace que vivís en ese barrio y cuándo empezó todo esto? ¿Cuántos años que conviven con los narcos? Que vivo más de 20 ¿Vos hace 20 años que sos vecina de ahí? Sí. ¿Y esta, este aguantadero cuánto hace que está? Um, unos años, quizás cuatro años. ¿Y qué ves? Um, mujeres eh, que van a buscar a... Mujeres drogadictas, fes, fisuras, uh -huh. que van a buscar del otro lado a otros drogadictos para que vengan a comprar. Travestis eh, que están vendiendo. Eh, ¿Cómo hacen cola en el en la puerta de esta, de esta propiedad para comprar, eh, es muy preocupante. Por ejemplo, vos recién decías un colegio, en realidad son dos colegios. Está Nuestra Señora de la Paz, para que tengan una idea, el búnker que estamos hablando está a 10 metros de Nuestra Señora de la Paz. ¿Y hay otro colegio más? A 100 metros. ¿Y cómo es la convivencia de los chicos que van al colegio con el búnker? Eh, digamos que los chicos de primaria y jardín están un poco más protegidos. Porque los llevan los padres. Exactamente, mm. siempre estamos los papás para defender. Los que no están protegidos son los, los dos secundarios. Los dos colegios tienen secundarios. Okay. El año pasado los chicos del del colegio del otro colegio que está más lejos... Eh, ...sufrieron muchísimo. Les robaron a punta de cuchillo camperas que en invierno le robaron las camperas, celulares. roban los que van a consumir y roban para poder consumir y comprar claro. o roban los dealers también? No, no, lo, pues, todos. Nadie sí, sabe, o sea, los roban. y Señora, no. le pregunto si, como decía Luis, también intentan cooptar a estos chicos o van a ofrecerles a los niños. Eh, creo que no se ofreció todavía, pero claro. es por un trabajo que se está haciendo con los vecinos. ...los vecinos estamos cuidando, cuidando a los chicos... ...ya sea que como padres los tenemos que dejar que vayan solo, ...igualmente están siempre vigilando... ...un papá siempre está vigilando, un vecino siempre está vigilando. ¿Y los chicos son conscientes de lo que pasa? Sí, mi hija no quiere ir sola. ¿Y cuáles son los horarios en los que pasa esto? Las 24 horas. Nadie duerme en el barrio. Ahora, hubo un allanamiento, hubo cuatro detenciones... ...un allanamiento de la Policía Federal... ...sí, pero la casa todavía sigue tomada... Sí exactamente por desgracia no la, no la tapearon. y por eso vos ahora estás de espaldas porque tenés miedo porque sí. siguen estando ahí eh, es el primer punto mm. eh, o sea nosotros en, estas, en este tiempo en este último tiempo estuvimos viendo Rosario y mm. mi, mi barrio es casi rosario ya o sea, hubo en la esquina de mi casa un tiroteo por un dil, un sicario que fue a querer a matar a, un, a su objetivo. Creo que lo mató, la verdad no sé. Eh... Ahora, la gente de seguridad sabe todo. No se le escapa ese detalle que hay... La policía punto... trabaja muy bien. Yo te voy a decir, yo a la policía la voy a defender. Yo estoy enojadísima y muy enojada con toda la parte judicial. La parte judicial. Sí. ¿Por qué, porque, porque la policía ¿no? no puede ir a desbaratar no. ese búnker. No ¡Boh! pueden. Es, no puede. es policía de la ciudad. Los búnkeres son federal. La federal le tienen ¿Eh? que dar la orden a las fiscales. Esto por la ley de narcotráfico. Karim, claro. Sí, sí es es verdad. ayudar ahí? En realidad, también... Bueno, pero ahí como dicen recién, hay una falencia de la justicia, porque más allá de lo que dice la señora de defender al personal policial que está actuando por lo que usted dice correctamente, si no tienen una orden de allanamiento o una orden para determinada cuestión, personal policial no va a intervenir, sea de ciudad o sea quien sea, porque después si vos intervenís tenés la madre de los de los de los o sea sumario y después también. Pero por más que a vos te hayan informado que ahí se vende droga, no, de la única podemos mandar a investigar, de la única... digamos Esperá, de la única forma que el personal policial puede este, in, entrar ¿De en dejar? algún lado es infragancia y en fragancia delito. Punto, okay. nada más. Y después se hacen las actuaciones correspondientes. Pero... Si no, si hay una investigación, okay. una, vos y vos detectás o lográs. Este, saber de determinadas cuestiones, para eso está la investigación, tenés que pedir al Ahora, fiscal que le pida al juez determinadas cuestiones. Doctora, ¿cuál sería el infragante? Porque digamos que la ¿En gente el como momento, infragantes en, el momento, el en el momento es... Vendiendo en este caso. Exactamente, tiene vendiendo y lo que exactamente. Hasta que llega chico la policía. Del video, era el personal policial tiempo, y lo también. tiene que ver el personal crees? policial digo, porque por que más no que, que el, la, el ciudadano diga ahí. sí ahí está no no claro. porque pero no y lo el digo. ciudadano la la de la de vengo patrullando vengo haciendo momento. algo y lo veo pero que salta de escrúpulos pero el esto, ciudadano vende, la señora sea. qué es lo que tiene que hacer porque encima de que ella está viviendo toda esa situación tiene que ir ella a hacer la claro, denuncia la señora y lo que tiene que hacer y lo que están haciendo es lo correcto hacer la denuncia sí e insistir de que la fiscalía trabaje porque a ver acá el problema son los fiscales pero el hacer de la denuncia ella la expone bueno, pero puede denunciar en forma NN y lo que y por oficio la fiscalía debe, pero no lo hace este, investigar. ¿Por qué no lo hace? Porque hay connivencia también con la fiscalía? Sí, no, ¿Vos, vos, ¿no? ¿Vos crees que, eh, perdón, que no se sabe que, que, que ahí, que ahí no, en el lugar perdón. donde la señora dice, no se sabe que la jurisdicción no sabe, no es cuando digo único. la jurisdicción persona personal, no sabe que se vende, la justicia no sabe que se vende. Sí, se sabe todo, lo que Pero pasa sin es que el dinero este es un ella dinero importante. está que... defendiendo a los policías. Está bien, acá. está bien, está bien. Ella Pero... dice que actúan bien, que es más, ¿tienen un grupo de WhatsApp ustedes? Sí. Tenemos Está bien, un pero grupo de no con los con los con... claro. comisarios y los subcomisarios. Igual hay un tema interesante que tocaste, que es una casa tomada, dijiste en un momento, ¿no sí. cierto? O sea, ahí hay un propietario que ve que su propiedad... No lo conozco. Claro, ese es otro tema, porque esa sería claro. otra punta interesante, si ustedes se contactaran con el, el, el dueño que Lleva claramente mucho... sabe de esta situación, ¿no? Y debe estar amedrentado Lleva con Lleva muchos miedo. años, la verdad, no... O sea, nosotros no podemos meternos en eso, o sea es una investigación que... Mm. No tenemos los medios para hacerlo. ¿Y cada cuánto llamas a la policía vos? Eh, depende. Hay días que antes de anoche van, pasaba todos los mensajes al, al grupo, wa, al grupo donde están ellos cada cinco minutos. Ahora, ¿en algún momento pensaste en mudarte? Yo sé que mudarse es muy costoso. A está, ahí te vas a mudar años. a Rosario. No, discúlpame. <risa> no, no si esto... nunca. No. Eh, Seguro, la voy sociedad es eso, a ver. te plantea esta, esta problemática, no es floresta. Yo te lo voy a poner de esta manera, es verdad, los drogadictos son enfermos, mm. Mm, el servicio penitenciario está lleno, eh, no, no se hacen las cosas como se deben hacer. Claro. Si yo quiero que el servicio penitenciario funcione de verdad, tengo que empezar a cambiar lo que es el servicio penitenciario. Eh, es antipolítico construir cárceles. Yo, pero no tengo que llevar a un tipo que está enfermo por ser drogadicto a una cárcel en un penal común. Cada cosa, cada delito tiene que tener su pena, su cuestionamiento, su tratamiento. Su tratamiento. Claro, sí, pero bueno, los vecinos realidad realidad no estuvieron que estuvieron cerca tuyo, o los del barrio al también, déjeme, déjeme preguntarle esto, los sí. vecinos que también están ahí cerca de ustedes, en algún momento también se han querido mudar, o sea, ha cambiado el barrio el, el, como consecuencia del de barrio. Este el barrio cambió. Pero para protegernos a nosotros y lo que nosotros estamos diciendo en el WhatsApp, no nos conocemos, llevamos 20 años viviendo juntos y la vida hace que no te conozcas con el que vive a 20 están metros. Más. Están todos claro. encerrados. Estamos encerrados. Pero recién, pero no, no, pero más algo. allá. Decías o sea, algo que me, que me llamó mucho la atención, esto de no duerme nunca, que están las 24 horas atento. Contame cómo es un día tuyo con todo este contexto. Eh, igual que el de todos. Trabajar, mandar a mis hijos al colegio, eh, atender, ir al médico, ir a comprar, salir con custodias para no, no estar pensando en que estoy comprando y que me están por venir ¿cómo por atrás. Con claro, con Mi marido. Con mi marido. ¿Cómo? Acompañada más Acompañada. Sí. Yo le iba a custodia. ¿Y en algún momento sí. les pasó algo a ustedes particularmente con estos vecinos que tienen? ¿Cómo, cómo si nos pasó en algo? No, si, si los amenazaron... Si sí, les... hubieron amenazas. De hecho, las amenazas las, las sufrió más Nuestra Señora de la Paz. Los chicos del otro colegio ya directamente sufrieron el delito. ¿Pero cómo amenazas? ¿Qué, qué hicieron? ¿Fueron directamente a amedrentar a los chicos y eh, a, los padres, a los padres, a los padres. Porque, a ver, si yo como mamá tengo uno que me está haciendo demasiado bardo y correte, tengo a mi nene de seis años que estoy sacando del colegio. Estás muy nerviosa, muy tensa, ¿eh? eh o sea, me me te pongo te nerviosa, voz, normal. ¿eh? Es normal ¿Estás... en mí. ¿Sí? Sí, sí. Eh, sí no, me miedo pongo... algo después de esto? Eh, sí. El miedo es constante, no es que es después de esto. No, no, pero ahora es una situación más no, extraordinaria que las anteriores. Eh, sí, sí esa típica para mí porque nunca salgo en televisión. Esos eso son ¿no? mis mi un poquito más alterada, pero en el barrio y sí estamos siempre con miedo. Eh, nunca termina, no. A ver, eh, esto es el principio, este es el primero, no es el único. La gente que está ahí adentro en ese búnker que se allanó, es gente que viene de lo que supuestamente es el Sheraton en el barrio. Que ¿El es Sheraton? O, eso, claro. Es ¿Cómo sería eso? Y ese otro viene desde hace mucho más tiempo. ¿Hay otro? Es otro búnker. Ah, otro. Sí. ah no. más grande. Después tenés el kiosquito que eh, recibe cosas robadas para por mercadería ah, bueno. o por... El Sheraton es reventa. como el más viejo, el más grande sería. Sí. Y el kiosquito el del... El menú de, El men de